En hiperlimpieza disponemos de un catálogo de bolsas de polietileno con cierre cursor, aptas para tiendas de comestibles, supermercados o industria alimentaria, así como en negocios, ferreterías o papelerías. El polietileno es un tipo de plástico altamente resistente y durable, que se caracteriza también por su inocuidad ante los alimentos. Estas bolsas poseen un cursor de color rojo para abrir y cerrarla con comodidad y facilidad, permitiendo así la correcta conservación de los alimentos u otros objetos que se metan. Por su transparencia son también ideales para aeropuertos. Podrá adquirir cajas completas de bolsas con un descuento especial. En la tabla que aparece en nuestra web podrá comprobar el mínimo de compra por caja necesario,